Adiós al Palacio de los Arias, así titula este artículo Nueva Alcarria en su edición de fin de semana. Como pueden comprobar ustedes a mis espaldas, el edificio presentaba síntomas de derrumbe y el consistorio de la localidad ha tenido que actuar. El Ayuntamiento de Molina Dragón, en la provincia de Guadalajara, ha tenido que proceder a la demolición controlada del Palacio de los Arias un edificio del siglo XVIII que se encontraba en peligro de derrumbe y ha sido incluido en la lista roja de patrimonio por la Asociación Hispania Nostra. Los propietarios del inmueble no se hicieron cargo de su mantenimiento y el ayuntamiento tuvo que contratar a una empresa privada para llevar a cabo la demolición y el desescombro, tratando de conservar la fachada en la medida de lo posible. El ayuntamiento, por su parte, está tratando de localizar a la empresa inmobiliaria que supuestamente es propietaria del edificio, aunque si no se hace cargo del mismo, podría ser expropiado por el consistorio. La demolición ha supuesto un desembolso significativo para el ayuntamiento, especialmente teniendo en cuenta el importante patrimonio histórico de la ciudad.